Estamos acá con el equipo de salud del hospital, eh, junto con el equipo de salud municipal, realizando uno de, de los testeos masivos que se viene realizando en la ciudad. Este, este es el equipo de salud que está tratando de controlar y contener este virus ladino, que, no está, eh, que amenaza la salud de todos diariamente. Necesitamos sí o sí, entre los tres pilares de la contención que tenemos ante este virus, está la, el comportamiento individual y responsable de cada uno para que se corten la cadena de contagios. Respetar el aislamiento si te toca ser positivo, respetar el aislamiento si te toca hacer el contacto estrecho. Ayudarnos de esa manera requiere mucha empatía y mucho más desde el comienzo de la, de la pandemia, este momento que estamos pasando actualmente. Necesitamos que te cuides todo el tiempo.